Yo soy, atención eh, Santiago Matías, usted me debe mil pesos a mí. Me debe mil Porque yo fui el primero que adivinó aquí, en este programa, a quién iba a entrevistar. Mientras todo el mundo decía que Lápiz, que Lionel, que, bueno, en un momento también dije yo que era Robertico, que lo entrevistamos ayer, pueden ir a nuestro canal de YouTube para verlo. Pero yo dije que para mí, para mí era Margarita Cedeño. Pues así fue. Así que yo, y quiero ver, vamos a ver si, si los muchachos de producción tienen el corte, se lo pedí a Villalona que lo buscara, cuando yo dije que, es la, que la persona que invitó eh, que iba a ser era Margarita. Mírenlo ahí. La expectativa a las personas de un invitado imposible de entrevistar. Yo creo que yo lo adiviné. Y se lo dije a él personalmente. Él me, se me lo negó, pero para mí es esa persona. Es entonces, ¿Para mí? No, claro. yo lo dije a él hey, personalmente. Es fulanita. Yo lo dije a él. Él me dijo, no, él me lo negó. Me dijo que no, que no es esa persona. Entonces, él publicó una imagen. Entonces, en, mira la imagen de esto, mira Y puso un reflejo. Ya, ahí yo lo dije ya. Sí. Ya lo había dicho. Margarita. Pues así mismo fue. Ayer Santiago Matías nos sorprendió a todos con la entrevista de Margarita, señor Fernández. Hubieron muchas preguntas que la gente estaba interesada de su campaña, de cómo se preparó, cómo conoció a Lionel. Ella explicó algo de Lionel ahí, que ya y Leonel eran noviecitos, noviecitos, sí, noviecitos, antes de casarse. O sea, eh, o sea que, antes, perdón, durante la presidencia. Cuando Leonel era presidente en 96-2000. En ese, en ese lazo de tiempo, Margarita y Leonel eran novios. Eso dijo ella, reveló ella, y que se casaron porque ella entendía que no quería como que la gente lo vinculara en ese momento por intereses. Muy bien pensado. ¡Ey! Muy bien pensado, Margarita. Eso, es. ¡Eh! la hey, mujer, no es una come comía. Entonces, cuando salió el presidente, fue que llegó Hipólito. Entonces ella dijo, bueno, ya sí, vámonos ven, que el amor reinará. sobre la relación entre él y, su, y, y el ex presidente Leonel Fernández. Todo el mundo ya sabe que ellos duermen, eh, no cámaras separadas, sino que viven con diferentes ideales. Según Leonel, él es tan democrático que duerme con la oposición. Pues, <risa> según Leonel, ah, pues yo me imagino. Yo, bueno, imagínese. Yo, yo, yo me gustaría como, como analizar un día con el, con el ex presidente. De, de que esa uvas, por ahí. ¿Cómo sería? ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque es que el tipo es difícil de uno imaginárselo fuera de de algo formal. Porque el tipo es tan formal que... Ah, viene con la... no, porque la sí, la... no, porque el tipo el tipo es tan formal en todo sentido de palabra. Que tú no te lo imaginas, digo yo, porque cada quien tiene su vida personal, tú sabes, hay que respetársela. Pero como que yo, analizando así, digo, ¿cómo sería un día normal de Leonel? O sea, que no sea de política que ustedes le viendo algo, viendo de que hago eh, una televisión. O, de, bueno, yo no creo que escuche yo de Día, porque, por ejemplo, Día, ah, voy a ver Chodermio Día, ah, déjame ver a van discutiendo y fulano. Ay, diga, que, o, no, porque es que vive leyendo. No, <risa> que leyendo, porque vive leyendo. En, no, dijo que, Margarita dijo que yo veía muchas películas, que eh, iban, alquilaban películas, compraban películas, y vean sus películas ellos dos juntos. Yo me imagino, sí. supongo yo, bueno, yo hago, bueno, comprar películas no se usa, ella a mí me lo dijo. Ahora lo que hace es Netflix. Pero yo voy con mi esposa a Netflix, ¿eh? Ah, pues so, está pues, bien. Yo no un tigre, oye, vamos a mi casa a ver una película. <risa> ah, sí, sí, sí. Se sí, de, diga, de, de, de Margarita, yo me imagino, de, Margarita, tengo una película muy buena, se llama El Titanis. <risa> <risa> el Titanis, estamos hablando del tiempo tiempos de 97, de 96, a 2000. ¿Eh? O te tengo, un, por ejemplo, Sexto Sentido, esa va de ser Muy buena película. Uh, ya, qué no. película. La película más impresionante ¿verdad? que yo vi en la pandemia fue esa. Sexto Sentido, busquen esa película y véanla. Qué película. Pues nada, Santiago Matías dio un palo, dio un palo. Pero lo que se hizo viral, lo que la gente le dio curiosidad, vaina y se ha hecho chercha, es que Margarita su, mi amor, eh, mi crush, ¿Tú sabes lo que es mi crush, eh, Jorge, Luis, no. No, Jorge Luis? No, Jorge Luis no, Jorge Luis no, Jorge Luis sabe lo sabe lo, los lo, lo, lo, guau guau. Jo, Jorge Luis, entre los popis existe algo que se llama mi crush, mi crush. No es un chocolate ni una galletita eh, del de barrio, pero estoy hablando para, para que entiendan el concepto de crush de Margarita. O sea que el crush de Margarita es Cheyenne. ¡Guau! Wow. <ríe> no tiene malos gustos, no, Johnny ni Ventura, ¿no? <ríe> <ríe> <ríe> no dijo ni que falle con B, ni, ni, ni, ni el mayor. ¿eh? ¿Eh? Oye, ¿cuál? Eh? Oye, ¿quién? <ríe> Chayanne, ay, tan vigoroso, dice ella, <ríe> tan vigoroso, ¿eh? eh. Y son amigos que no malinterpreten. Chayanne, por favor, no malinterpreta a Margot. Que ella le gusta, ella, ella tiene como su crush a Chayanne. Cualquiera, cualquier mujer en ese tiempo, a morena loca. Yo me acuerdo las la que estudiaron con uno, que eran loca con Chayanne, con portada eh, en los cuadernos no vengan ni que hay di que di chayán, di cay chi chi chi chi chi chi de chi chi chi chi chi chi chi chi y chi chi chi chi y chi los chi los chi y los chi chi chi chi chi y chi chi chi chi chi chi y chi chi chi chi chi chi no chi no, no, no, no, no chi Ah, porque, ¿verdad? Maluma no estaba. Maluma estaba, no estaba Maluma. Entonces, Margo, Margo vio a suchellán ahí, y más cuando ese tipo hizo novela, con esos cabellitos, esas colas y esa vaina, y ese tigre moviendo, esas mujeres quedaban locas. Igual que cuando lo tienen... Sí, porque mira que lo que pasa. Tenemos un inconveniente. A veces los jóvenes, nosotros a veces no queremos entender que el mundo es solamente lo de nosotros. No es así. Hubo un momento que la gente, las mujeres eran locas con Ricky Martin, como que, así como te lo ven hoy, que la gente lo acaba y de esto. El tipo era un fenómeno de, entre las mujeres. Y mi artista favorito, el mejor, perdón. Cuando Yo hablo de ese tipo yo tengo que hacer reverencia. El mejor cantante que ha existido, Luis Miguel. Luis Miguel era el tigre, ese tipo era el enigma de ese hombre. ¿Eh? Entonces, Chayanne era el otro. Chayanne, eh, las la mujeres locas. Luis Fonsi. Eh, bueno, eh. Lo que pasa es que hoy la mujer está oficiada de Bad Bunny, de, de Maluma. Los yankees siempre están... O sea, Yankee desde está los 90. O sea, Yankee, Yankee la, y la fuente eterna de la juventud. Así que, y así voy a poner el título yo. Mientras usted se pone loca por el ojito de los claros, Ozuna, y eh, por Bad Bunny... Y por, ¿cómo se llama? My Tower. My Tower. Y por Sesh. Sí, tiene fanático. <risa> Sech. <risa> Existía una generación que Margarita eh, lo vio y escuchó como Chayanne, como Luis Miguel. Luis Miguel tenía una vaina que ese tipo, creo fue una, no fue una presentadora aquí que le dio como que yo, que él le dio una rosa y eso fue a tu sábado, se armó una vaina hacia Georgina, Luis Miguel de Georgina. Eso fue portada de los periódicos. Así que, si Margot le gusta a y le gusta Chayanne, es porque ella disfrutó su juventud, su generación, y Chayán tiene algo que no sé, igual que Dari Yankee, yo no sé qué, ellos no ponen viejo. Yo no sé lo que toma Chayán, Dari Yankee. Jerry Rivera. ¿No se ponen viejo? Dios mío, Luis Fonsi. Eh, Ricky Martin, ahí, pero. Bueno. Ya Luis Miguel no, porque aunque es mejor y mi cantante favorito, no, como que no. Sí, como que. La vida lo ha golpeado. Sí, porque bueno, esos artistas, hay muchos artistas que se han mantenido, ya se ha mantenido, pues, tipo, eh, entrenando eso, ejercicio, ejercicio, ejercicio, ¿eh? Eso no es no es, no es, no es Mayimbe, no es Mayimbe. el Mayimbe le ha dado el trabajo para ese ya, bueno digo, está haciendo ejercicio, creo, con Heidi Cruz. O Sergio Vaga va a decir Margarita, di que Sergio. Ay, no, mi amor, plantea. Eno Peñazoazo. O Luis Vargas. O Antonio Santa No hay nadie más. Ahí sí, si, no, si yo, si Maygo dice uno de esos nombres, ahí, no, no digo yo, no, Maygó, puta. Usted, usted está, está fuerte. Así que Leonel no tiene que sentirse mal, porque mi, mi esposa también tiene su cosa y, y la esposa es José Luis. Y malo para que yo elegí un dominicano. ¿no? Oh, claro. No, no. No, ella no quiso mencionarlo. Ella dijo, pero ella no quiso mencionarlo. Entonces, cada generación tiene su, su cómo que la palabra de su, su lover, su crush en la música en vaina. y vaina. Y la generación de rebelde, de las mujeres. Loca con los, los rebeldes. eh, los eh u, as, Sí, sí. Ahí estaba. O, otra generación era los Bastery Señores, esas mujeres se mataban en sí. Esas mujeres se mataban por un álbum que vendían ahí en la Salamoreña, que vendían la, los potes de, de Bastery Boys, ya tú sabes. Esas mujeres se mataban. Seca, no desayunaban atrás de, ese, de, de esa portada. Señores. <risa> <risa> a los coreanos ahora ah sí sí sí sí porque ajá, mira ahí están los coreanos ahora que las mujeres son locas yo te vive en un momento pues ya parece como que ahora como que no sé si el tiempo como que el tiempo como que le dio una madre si sí, le dio duro le dio duro como niño parece o sea como niño bueno ya vamos a disfrutar como dije hoy